Ya estamos en Suazilandia. Para entrar en el país hay que hacer el control de pasaportes aquí en la frontera y nosotros ya hemos enseñado el nuestro, ya nos han puesto el sello y ya podemos pasar. Bueno, bueno, pues ya estamos en Suazilandia. Bien. Suazilandia es un país muy pequeño que limita con Mozambique y con Sudáfrica. Y muy curioso, porque en 1968 el rey Sobuza II proclamó la independencia y cinco años después decidió disolver el parlamento, abolir la constitución y prohibir los partidos políticos y convertir esto en una monarquía absoluta. Toma ya. Sí. Y el año pasado el rey actual, que se llama Mswati III, Decidió cambiar el país de Suazilandia, que era el nombre de, que pusieron los ingleses cuando lo colonizaron, a Eswatini, que era el nombre original del país. Y bueno, esto generó bastante polémica y hay, aún hay mucha gente que conoce el país por Suazilandia. Pero bueno, que sepáis que el nombre actual y oficial es Eswatini. Sí. Y nada, este país además es uno de los más pobres del mundo eh, y es el país que tiene... La tasa de SIDA más elevada. Eh, más del 40% de personas en edad adulta padecen SIDA. Así que, bueno, pues tiene bastantes problemas y mientras tanto su rey pues se dedica a vivir la vida, a hacer fiestas y a tener mujeres porque aquí los hombres pueden casarse con todas las mujeres que quieran y el rey pues no iba a hacer menos así que... ¿Cuántas tiene? tiene? Pues... 30, 30 o... no sé. Va aumentando el número. Igual hoy ya tiene 31, no sabemos. Sí, y eso que aquí la religión más practicada es el cristianismo. Pero bueno, ellos tienen sus propias normas, así que nada, tenemos muchas ganas de conocer más de este país. Ahora estamos en el Royal Helene National Park, que es un precioso parque donde se pueden hacer safaris, eh, es muy pequeñito y muy mono, todo es precioso. Sí. Y pues tenemos muchas ganas de empezar a buscar animales. Aquí dicen que es un sitio súper bueno para ver al rinoceronte blanco, que en otros parques es más difícil de encontrar. Y... También puedes ver leones, elefantes, cebras, jirafas, sí, palas. un poco de todo. Sí, un poco de todo. y que vamos a descubrirlo. Pues estos son los cochecitos con los que vamos a hacer aquí el safari del sunset, del atardecer y nada, tienen bastante buena pinta ya nos están picando los mosquitos así que vamos a tener que echarnos a Után para protegernos, repelente rato aquí dando vueltas y por fin hemos encontrado algún animal porque es que no hemos visto nada y aquí tenemos los leones Nuestra amiga la Igual morimos y que quede grabado. Mm. Qué bonita. Nos van a comer. Están con ganas de merendarnos. Por nosotros, hay que irse, hay que irse, sí. estamos dando marcha atrás aquí con el coche, porque es que el León viene detrás del coche, como un loco, Se va a cazar bien palas, vienen detrás de nosotros. Ay. <risa> Nos han lanzado una ofensiva y se han puesto leche. Bueno Irene, ¿cómo ha sido tu experiencia de casi morir? Comida. He de reconocer que por una micro de segundos, yo que no me asusto para nada con tener animales cerca, cuando se han puesto a correr a mi lado mmm, con ganas, he dicho ¡uy! Y me ha asustado. Y de leche nos han perseguido un poco. Sí, nos han perseguido. Nos han, perseguido. han empezado a celear a saco y han empezado a correr detrás sí. del coche. Y, y eso, pero han molado mucho. Ha sido una experiencia muy adrenalínica y excitante. Y ahora para pasar el susto. Una cervecita sudafricana. Que la verdad es que, bueno, son refrescantes. Pero no están muy ricas, eh. Bueno, aquí en vez de parar y tomártela, te la sí. tomas en el coche. Muy bueno. rica. A disfrutar. Buenos días. Buenas. Pues nos hemos quedado un poco dormidos porque nos tenemos que levantar a las 4 y media para hacer el safari de la mañana y llevamos bastantes días madrugando mucho. Así que bueno, ha sido un poco vamos, no vamos, no sé qué, y nos hemos quedado dormidos. Y ha sido el tipo y nos ha despertado. Sí, con esta cara de cansancio y de dormidos que tenemos, ha venido un señor a tocar en la puerta y a decirnos nos hago el safari ahora, eh, cinco minutos, y nos hemos vestido rapidísimo y nada, hemos venido y la verdad es que muy muy muy amables, nos lo merecemos y nos está haciendo el safari ahora bastante más tarde. Claro, es que somos, o sea, estamos nosotros solos en el safari, que es una maravilla, porque hay muy poquita gente en el parque, y nada, ha venido a las... Estamos viendo algo, creo, porque nos está avisando. Sí, así que... eh, Ha venido a las seis y media o así, y ha dicho que yeah, si queremos, no. nos lo hacía ahora. Y estaba estado viendo el reino, así, así que nos dejamos. Sí. <risa> Pues este parque, el Royal Lane National Park, eh, es bastante famoso porque se ven muy bien los rinocerontes blancos, que aunque nosotros los hemos encontrado en Capama y en el Kruger, y los habíamos visto ya bastante bien, eh, sí que sé que hay mucha gente que no los encuentra fácil, es una especie en peligro, no quedan muchos, <coughs> y no siempre es fácil encontrarlos. Así que venir aquí es como una garantía de verlos, o casi garantía visión. They can only see about 8 to 10 meters away. But they are very good in hearing and smelling. Nos está contando el guía que los rinocerontes blancos tienen una visión muy mala, que apenas ven 8 o 10 metros y que sin embargo tienen muy buen oído y olfato. Y que una de las diferencias con el rinoceronte negro es que tiene el cuello, la cabeza más larga para comer la hierba desde el suelo. Sin embargo, los rinocerontes negros la tienen más pequeñita porque no les llega tan bien al suelo, pero comen de los árboles. Sí. ¿Te gustan? Sí, me encantan. ¿Te han despertado ya? Sí, son impresionantes. Son preciosos, preciosos. Más antes. Mira que simpático Aquí en el Royal es mucho más complicado ver impalas Te Encuentras solo cada media hora en vez de encontrar cientos y cientos constantemente y hemos visto unos jabalíes también, pero se han ido corriendo, así que no nos hemos podido grabar. Mira qué preciosidad. ¿Qué tal? Sí, sí, no intentes esconder que te estabas comiendo una pedazo de madalena gigante. Pues aquí también te dan de desayunar un cafetito rico en la mitad del safari. Y bueno, nosotros ya nos hemos comido una madalena. Jorge también. Y un café. Madalena. Qué rico, qué maravilla. En serio, para mí tomarme un café una Madalenita, con estas vistas y con los leones aquí al lado, es que es increíble. Ya hemos hecho el safari de la mañana y queríamos aprovechar para enseñaros nuestra cabaña que se llama Rondabel y son típicas de aquí de Suazilandia. Es muy chula y ahora os la enseñamos por dentro. Así es por dentro nuestra cabañita. Tiene sus camas con su mosquitera, super mona. No tiene electricidad y te vienen con estas lámparas para que puedas ver por la noche. Y nada, pues tiene un armario, ahí tienen un lavabo y aquí está el baño y la ducha. Ya hemos dejado Klein Royal National Park. Y ahora estamos poniendo rumbo a Santa Lucía y vamos por una carretera que, madre mía, es horrible, está llena de agujeros pero llena el pobre coche va a acabar destrozadito, mirad, mirad No sé si se aprecia, pero voy por fuera de la carretera, por el lado que es como un camino de tierra, porque es que la carretera tiene unos pedazos boquetes pero que vamos, unos socavones te dejas el coche ahí dentro y no sales. Así que nada, entretenido el viaje de, de salida de Suazilandia y nada, vamos a enseñar un poquito las curiosidades que veamos en este road trip antes de terminar el vídeo. Esto es lo que te encuentras cuando vienes a Suazilandia. Gente en el suelo esperando, ese es el tipo de negocios que hay. Pues como aquí en Suazilandia no tenemos datos y no podemos poner Spotify, Jorge Medell Leita con su biblioteca del móvil y escuchamos esto. Ya hemos llegado a la frontera de Swatini con Sudáfrica, así que vamos a volver a Sudáfrica y dejamos este curioso país. Hemos hecho safaris low cost tanto en el Kruger como en el Hlein y continúa nuestro viaje. Podéis ver nuestra siguiente aventura en la que veremos hipopótamos en Santa Lucía y haremos snorkel con tiburones en Durban en el siguiente vídeo. Así que decimos adiós a este hermoso país y esta preciosa aventura para continuar. Hasta luego.